Bueno, bienvenidos a esta serie de video tutoriales AVA a continuación veremos el proceso de configuración básica de nuestro programa punto eh, vamos a ubicarnos primero en el botón de punto facturación, el de la F vamos a darle clic ahí, vamos a darle clic en sí es muy importante recordar que cuando se trabaja por primera vez simplemente aquí en donde está la flechita hacemos clic ahí en la flechita morada y luego hacemos clic en el botón abrir buscamos la base de datos, recuerden que si no saben en la ruta pues simplemente buscamos en la unidad C del disco duro, buscamos la carpeta punto software encontramos en bases de datos y aquí aparecen a las bases de datos de todas las empresas que podemos manejar, es infinita las empresas que se podrían trabajar con el programa en este caso tenemos el punto limpia que es la base de datos eh, de pruebas que ustedes tienen para trabajar. Le vamos a dar clic en abrir. Y eh, el usuario es Armón, simplemente no tiene contraseña, le vamos a dar aceptar. Bueno, ahora ya teniendo claro esto, entonces simplemente vamos a darle en Archivos Maestros y eh, vamos a configurar nuestro equipo. Entonces en Archivos Maestros eh, hay una parte fundamental que es la configuración de la empresa. La podemos hacer por acá o también lo podemos hacer aquí por donde está la casita simplemente hacemos clic ahí digitamos en el código el número 1 pulsamos enter aquí podemos eh, si la empresa es privada, privada o pública no tiene ningún conveniente colocamos el link por ejemplo este raya 6 el nombre por ejemplo red de proyectos de colombia la sigla red de proyectos persona jurídica eh, entonces aquí vamos a colocar que es una persona natural que es eh, régimen simplificado eh, la dirección es carrera 12 número 2963 barrio antonio nariño y el teléfono, entonces editamos el teléfono 314 480 0589 el FAS el email si lo tenemos y así sucesivamente ingresamos los datos. Hasta aquí nomás, hasta la observación. No necesitamos ingresar nada más. En las fibras podemos colocar el representante legal, entonces Gustavo Gustavo Alberto Ateortua Rico. Y la identificación 87 131 raya 6. Estos datos son muy importantes porque en la facturación va a aparecer esa información. Aquí. Es una configuración muy importante para su equipo, eh, lo primero es permitir facturar negativos, si en su empresa usted quiere controlar totalmente el manejo de la facturación, donde si no hay productos no se puedan facturar, entonces eh, vamos a desactivarlo, pero si usted dice si sí, permite facturar, si no tengo el producto y quiere que lo facture, así no lo tenga, entonces vamos a activarlo, Validar las facturas con el cupo, o sea si por ejemplo más adelante vamos a ver que el tercero le podemos dar un cupo, si le tenemos activada esta opción y la persona se le ha asignado un cupo y ya se le venció el cupo, entonces no va a poder eh, comprar, o sea se le dice mire es que usted el cupo ya sobrepasó el millón de pesos que le hemos dado, entonces por favor, entonces vendrá una persona con una clave mayor y podrá activarlo para que pueda acceder a ese otro crédito. Contabilización en bloque de documentos, bueno esto es para la parte del contador, eso es para que quede automáticamente trasladando la información a contabilidad o simplemente más adelante el contador lo maneje. Aquí tenemos eh, por ejemplo validar facturas con el tiempo y la, y la parte de validar costo al facturar para que si por ejemplo se va a vender por debajo del costo no lo permita. Vamos a dejar solamente activas esta, esta, esta opción que permite facturar negativos y aquí vamos a colocar los, los, los datos de la resolución de la diada, bueno eso por ahora no es necesario y vamos a darle clic en grabar vamos a aceptar y ya con eso configuramos eh, la parte básica de nuestra empresa bueno, algo importante también que, que necesitamos a veces es eh, la parte de los gastos eh, vamos a darle clic en la, el botón de facturación en el menú facturación y vamos a desplazarnos a la opción de conceptos de gastos vamos a darle clic en conceptos de gastos y aquí pues hemos colocado algunos gastos entonces por ejemplo uno, pago de aseo ¿sí? eh, vamos a darle clic acá en el botón limpiar vamos a colocarle el 2 que está pago de luz limpiar, el 3 que es pago de servicios varios eh, tenemos el 4 que no lo tenemos entonces cómo es que buscamos esos gastos si ustedes no lo saben entonces simplemente vamos aquí en internet buscamos el PUC Aquí está el plan único de cuentas. Y si quiere, pues busquemos la cuenta 5195 que corresponde a los gastos. Si ustedes no lo saben, pues simplemente díganle a su contador. O con mucho gusto los podemos asesorar para que sepan cuáles son las cuentas que deben manejar para los gastos. Vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar de la parte de fotocopias. Entonces eh, dice que es la 519530. Les eh, voy a darle clic acá. Y dice: Coloquemos aquí útil eh, papelería y fotocopias cuando gasten de eso vamos a darle clic acá en la opción de parametrizar pago y me decía que era la 519530 listo vamos a darle clic en automático aceptar y le damos grabar y ya quedó listo parametrizado ese pago al quinto vamos a hacer otro ejercicio vamos a ver por ejemplo eh, taxis y buses 519545 entonces el número 5 taxis y buses vamos a darle en parametrizar la opción de pago y dice que la cuenta que se maneja en taxis y buses es la 519545 entonces 519545 vamos a darle grabar vamos a darle aceptar y le vamos a dar salir Bueno, entonces eh, espero que hayan entendido la parte básica de la parametrización de nuestro programa Muchas gracias y esperamos que aprovechen al máximo el siguiente video tutorial que será muy importante para ya el manejo de nuestra empresa. Muchas gracias.